Bueno, para que no me conocen, mi nombre es Sebastián Rosenberg. Eh, yo me topé con este juego hace como 12 años, en una situación muy extraña. Estaba trabajando en Estados Unidos, en un hotel, trabajaba desde la madrugada hasta la noche. Prácticamente 4 o 5 días a la semana, con el objetivo era de, en su momento, de crecer en una empresa, trabajar en Marriott, eh, haciendo una pasantía afuera, y volver acá de una manera... con Gerencial, algo un poco más importante. Y trabajaba a la mañana de recepcionista, después juntaba las toallas en la pileta, después iba a las habitaciones y entregaba los amenities, iba a los eventos y estaba todo el día así, ¿para qué? Para ganar plata. Y un día viene mi papá de vacaciones, eso fue en el año 2006-2007, no me acuerdo de exacto, salto. Eh, esto de, de no trabajar por, por dinero, sino por un sueño. Buscar algo, algo que los motive, que realmente los motive a ustedes a hacer algo diferente. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Si no, si uno sigue haciendo lo que uno hace. Entonces, lo principal, lo primero que se hace en el juego es elegir un sueño. Acá arriba, toda esta parte de acá, están todos los sueños que eran de eh, Robert Kiyosaki y Kim Kiyosaki. Entonces, el que más se asemeje al de ustedes... Ponen el quesito y lo ponen ahí. Entonces, eso es lo que nos va a motivar a ustedes a hacer algo diferente. Eso es lo principal. Pero que sepan cuál es su sueño. ¿Está bien? Ahora les explico acá. Después hay dos objetivos. El primero de los objetivos es salir de la carrera de la rata. Entonces, uno gira, gira, gira, va cobrando los sueldos y tiene que salir de la carrera de la rata. ¿Cómo se sale de la carrera de la rata? Primero les voy a mostrar acá un poco esto. Los amarillos son el sueldo. Primero, acabamos juego. vamos a elegir una profesión, esa profesión eh, les va a decir cuánto ganan, cuánto gastan, ¿está bien? Y es importante tener bien anotado cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Porque si no sabemos eso, no, no hay forma de saber cuál es, nuestra, cuál, cuál es nuestro objetivo para, para salir de la carrera rata, cuál es nuestra libertad financiera. Eh, los celestes son el mercado, son situaciones que van pasando en el día a día que afectan todo lo que son los negocios que uno tiene. En Argentina el mercado creo que no, no sabemos qué es, la inflación, el corralito y esas cosas. Y los verdes son oportunidades. Para la persona que lo toma, en algunos casos la puede tomar, la puede dejar, o la puede vender en la mesa o se puede compartir con otras personas. Y los rosas son caprichos, son obligatorios para la persona que lo tomó. Compras un auto, un celular, cualquier cosa de esas. Entonces, vamos a agarrar esta acá. ¿Sí me ayuda? Perfecto. Bueno, la forma de salir de la carrera de la rata es generar ingresos pasivos. Son esos ingresos que no dependen de, de nuestros sueldos, ¿está bien? Un sueldo es un ingreso ganado. Eh, y en el juego van a aparecer diferentes oportunidades. Eh, van a haber oportunidades de comprar bienes raíces, oportunidades de redes de mercadeo. Diferentes oportunidades que cuando uno eh, está en esa carrera, carrera de rata, no, no las ve. Pero hay que ver que hay otras oportunidades en el, en el día a día. <risa> ¿Te lo saco esto? Dale. Eh, no, déjala ahí, pero si quieres tenerlo. Yo te lo tengo. Dale. Entonces, eh, ¿cómo se sale la carrera de rata? Cuando tus ingresos pasivos de tus negocios, tus bienes raíces, que está acá, esos pasivos, son iguales o superiores a tus gastos. Eso es el primer objetivo. Cuando terminas de hacer eso, salís de la carrera de arte y pasás a la vía rápida. La vía rápida son los negocios más importantes. Y ahí lo que tenés que lograr es comprar tu sueño. Tu sueño que está valorizado en el juego, bueno, ahí tiene los valores. Eh, eso es lo, lo principal. Después, ¿qué otras cosas del juego les, les puedo decir? Eh, en el caso que, que necesiten dinero para hacer un eh, negocio, pueden pedir un préstamo al banco donde se paga el 10% de lo que ustedes piden hasta que un día ustedes quieran cancelarlo. Entonces ahí lo que, lo que tienen que ver es que hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena es para comprar un negocio, para comprar un activo, para comprar algo que a ustedes les genere después un ingreso. Y La deuda mala es, bueno, me voy a comprar no sé un viaje financieramente hablando después emocionalmente hablando es otra cosa el viaje ¿está bien? pero principalmente financieramente hablando eso es otra cosa que otra cosa bueno esta es el estado de resultado donde acá notamos todos los ingresos acá están los gastos acaban todos los activos que vamos a ir comprando y acaban todas las deudas las obligaciones hipotecas eh, préstamos bancarios bueno, a medida que vamos... Ahora empecemos a jugar y a medida que vamos jugando... Un activo es algo que te, que te ingresa dinero a tu bolsillo. Y un pasivo es algo que te saca dinero tu, de tu bolsillo. Así, rápido. Así que este Una de las cosas la que me despertó a mí que yo saqué es... Yo estaba acá en este cuadrante. Él habla de cuatro cuadrantes. Empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversor él dice que este cuadrante trabaja por dinero y este cuadrante trabaja con un sistema para cumplir sus sueños ¿Está bien? el empleado tiene trabaja a ver, es una persona que busca seguridad busca el, el, el sueldo a fin de mes busca algo estable el autoempleado lo que hace es eh, se cree que es el mejor se cree que yo soy el mejor profesional soy el mejor haciendo esto nadie no mejor que yo lo pueda hacer esta, esta parte de acá eh, ponen todo su tiempo para hacer lo, lo que ellos saben hacer. Y esta parte de acá, compra el tiempo de ellos para crear negocios. Y esta parte de acá, invierte en los negocios que cree este. Es algo, a ver, si los que nunca jugaron, nunca leyeron el libro, es algo básico, va a empezar a jugar. Más adelante podemos seguir hablando un poquito más, pero en este momento creo que es lo, lo mínimo para empezar a jugar y que vayan surgiendo preguntas y y nada y vamos viendo de momento pero es algo es una introducción no puedo no puedo hacer mucho más pero a este lado trabaja por dinero y este lado crea negocios y sistemas para este de acá este pone su tiempo y este crea sistemas claro, se, va. ¿Ah? Es si se, se gasta tiene un laburo toda su vida hasta los 70 que gana 15.000 pesos y después te quedas apartado. Claro, el sistema está todo el tiempo estimulándote a que vos entres en la misma deuda, sí, ¿sí? en vez de... sí. del otro, claro.